El día de hoy te va a enseñar a cómo poner música y a cómo desvanecerla en Premiere. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Lo primero que te va a enseñar es a cómo importar música. Para esto, nos vamos al panel de edición y estando allí, nos vamos a donde dice proyecto. Le oprimimos doble clic aquí y si tienes una carpeta, donde tengas la música, le das, la seleccionas y le das en importar carpeta. En caso de que no la tengas, le damos doble clic y seleccionamos nuestra canción y le damos en abrir. Una vez la tengamos aquí, para crear una carpeta dentro del programa, nos vamos aquí y le damos a donde dice nueva bandeja. La renombramos como música y lo, que, lo siguiente que haremos es seleccionar nuestra canción y arrastrarla dentro de esta carpeta. Lo siguiente que te va a enseñar es a cómo agregar música en el video. Entonces, para esto lo único que hacemos es seleccionar nuestra canción y la arrastramos a donde dice A1, que significa audio 1. Para que esto quede mejor, entonces hacemos que se sincronicen la duración de este video y de esta música. Entonces, arrastramos nuestra música de esta manera hasta que el corte no lo indica. Bueno, lo siguiente que te voy a enseñar es a cómo desvanecer la música para que quede mucho más profesional. Para esto sencillamente lo que hacemos es con el clic derecho cuando nos aparezca la flecha rojita como ves en pantalla le damos en aplicar transición predeterminada y al principio y al final hacemos lo mismo. Si queremos personalizarla acercamos nuestra línea de tiempo y la estiramos o la encogemos a nuestro gusto de esta manera. Bueno, como sé que este video te ha sido de mucha utilidad por aquí te estaré dejando arriba otros videos que sé que te pueden ser de utilidad como sé que este vídeo te ha sido de mucha utilidad te invito a ver mi canal y a mirar más contenido